¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor de la vida. Um, hoy tenemos un video interesante porque vamos a descubrir lo que es la, la página, página más, más misteriosa... De... No, no, no. La página, la página más espeluznante, espeluznante de todo, de todo internet. internet. Ya la tengo aquí abierta y entonces hoy vamos a ver de qué se trata, o eh, sea, pues, dónde se le pica o qué es lo que sale, no sé qué. Ya saben que así si me dicen, oigan, esta página está muy rara, no te metas, yo... Eh, obviamente me voy a meter y bueno, entonces vamos a descubrir juntos qué es lo que está pasando yo no me he metido a esta página, ahora así que es primera impresión así como me gusta hacer en estos videos y bueno, si me ven con el mismo look de videos pasados, recuerden que grabo varios al mismo día Solamente para que no me digan que oh, no te bañas, sí, sí me baño a veces Y bueno, antes de comenzar recuerden seguirme en mis redes que van a estar apareciendo aquí Tengo tiktok tengo uh, Facebook, tengo... ¿qué más tengo? Instagram, tengo Twitter, por todos lados tienen contenido nuevo Y bueno, recuerden que en este video voy a poner en primer plano lo que es eh, la página Y de repente voy a estar apareciéndome yo cuando haya alguna reacción así Ya saben cómo edito yo ese tipo de videos Así que, bueno... Espero que se suscriban a este canal. Si les gusta, se va a volver su favorito. Yo estoy tomando todavía del video pasado. Si ustedes vieron que era esto, díganme en los comentarios. Ah, ahora sí estoy rompiendo récord. Podemos tomarnos unos segundos para apreciar, número uno, que ya no estoy haciendo la intro de tres minutos. Y número dos, que estoy tratando, no estoy diciendo que lo estoy logrando mucho, pero que estoy tratando de no agarrarme tanto el cabello durante los videos porque me da un tic. Es mi tic así como de que estarme agarre y agarre es sin querer. Así que, por la. Por favor, tres segundos para apreciarlo. Listo. Ahora sí, vámonos directo con este video. Bueno, fantomitas, entonces vamos a estar grabando justamente mi pantalla. Déjenme abrir el programa de la grabación de la pantalla. Y bueno, espero que no nos dé muchos ataques cardíacos esto porque no sé de qué se trata. ¡Listón! Ya estamos aquí, ¿ok? La página se llama johnisdead.com, o sea, eh, johnestamuerto.com. Y, pues, lo primero que vemos es un paisaje. Es como una carretera, pero color verde. Y como que se mueve. Este, pues, sí tiene volumen, pero no se escucha na nada. Nada de nada. Ay. Ok, entonces. Ok. Se trabó o oh, no sé qué hice. Le piqué, ya dejó de estar como tembleque el, la página. Ok, otra vez está te tembleque. Y ahora... Le sigo picando. ¡Oh! Cambiamos como... ¡Ah! Es como un Google Maps. A ver, ¿si ¿sí le pico para acá? Uh, no. ¿Le pico el camino? Sí. Como que nos estamos moviendo. Pero no sé a dónde. Le seguiré picando hasta llegar a no sé dónde. Ok. Sí, dejo de darle clic. Así se puede tembleque la página. Y no me deja darle clic en todos lados. ¿Qué estamos haciendo? No entiendo. Ok, no hay para arriba ni para abajo, estoy haciéndole aquí al mouse y no ocurre absolutamente nada, entonces es de picarle Sí, pero ¿en dónde? Quisiera yo saber, dejen de temblar Se me afigura como la película del aro ¿Y ahora qué? No entiendo Ok, ya nos estamos moviendo, creo que si le pico al fondo del camino... Ya estamos moviéndonos. Se ve como el de Stranger Things cuando estás en el otro mundo. Vamos a seguirle picando. Yo creo que sí, es como un Google Maps de que le picas y va avanzando un poquito. No sé ustedes si vieron, no sé cómo regresarme y no quiero regresarme porque no sé qué estamos haciendo. Pero no sé si vieron como que alguien así, así como así, eh, flotando lo que les digo? Qué estrés me dan estas páginas con tantos encriptamientos. Dios, mi mente no está para esto. Ok, yo ya me estaba desesperando. Porque no, de aquí del tembleque ya no salimos. Entonces dije, bueno, voy a, voy a volver a entrar para ver qué es lo que pasa. Porque no sé si ustedes se acuerdan que al principio me salía de que Find your way. O sea, encuentra tu camino, ¿no? Y ok, pues yo le pico y le pico, pero pues no me lleva a ningún lado aparentemente. Entonces dije, bueno, le voy a poner en recargar para... Volver a empezar Me deja exactamente ahí Es decir que no puedo recargar O sea, ¿qué, qué está pasando? O sea, que no, no entiendo qué <risa> Nuevamente estamos aquí Después de picarle un montón de veces Porque, o sea Aparentemente sí es como un Google Maps Pero si le sigo poniendo yo hacia la carretera No me lleva absolutamente a ningún lado Entonces le piqué como alguno de los caminos Y me llevó a esta página ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, la página dice Please stand by O sea, por favor Aquí espéreme So o sea, ¿y luego? ¿A qué me espero? Qué página tan extraña. ¿Qué hago? ¿Me voy para atrás? Ven, aquí fue donde me metí. ¿Ven? Ok, entonces, pues me iré para otro lado. Vámonos a otro lado. Ahí fue donde me fui. Ahí no quiero irme, por acá. Aquí voy a poner un screen porque ahora me ha mandado aquí. Es otro camino diferente y aquí vemos en, en una esquinita que es como una dirección dice quién sabe qué bla bla bla bla ok entonces ahí aquí ya salió un carrito y toda la onda así que ahora dónde nos vamos ok ya llegamos a esta construcción maldita abandonada realmente no tengo idea de qué estoy haciendo o sea tan primera impresión es que no tengo idea así que pues le vamos a picar a la casa para meterlos si es que me deja Pues no me deja Y ahora, ¿eso qué? Me estoy desesperando Yo quiero ir a la casa maldita Y ahora sí me está poniendo la manita Como de que ahí sí le tengo que picar Ahí vamos supone que estoy buscando a John Aquí hay otra construcción abandonada A ver, vamos eh, Ok Ok, creo que hicimos un avance Quítate, perrito Ok, como que gira todo. ¿Me estoy volviendo loca? Uno en medio. No pasa nada. Puedo ver aquí o aquí, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Un, dos, un, dos. Mm, derecha. Dice. No alcanzo a ver qué dice. Dice. Eh, Tú vas a ser como seleccionado para una travesía muy específica. Dice si el pico qué. No hay para dónde hacerme. Vamos a irnos a la izquierda. Ese. Ahora estamos en el mundo paralelo, ¿ok? Esto se está volviendo cada vez más rápido. Y la página dice searching o buscando. Ahora estamos en una ciudad, o sea, como por cuál es. Aquí estás, John, no tengo idea. Pero simplemente me sigue y me sigue y me sigue llevando hacia lugares bastante extraños. Ya atravesé toda la ciudad y no sé ni a dónde voy. Esta página como que está cambiante. Ya había visto otra versión de esta página pero nada que ver con esta, con la que estoy yo. O sea que no, no, no sé, no sé, no sé qué estoy haciendo sinceramente. Creo que por fin llegamos a algo. Es una imagen como de una mujer. Miren, no me pregunten cómo llegué ahí. Tengo como una hora picándole a esto, como una loca. Eh, así que pues ya estamos aquí Y ya no le puedo picar a nada ¿Qué es lo que hay aquí en medio? Llegué a un arbolito, que ya no sé si tomé screen o no Donde parecía que había alguien ahí colgado Entonces ese será yo, no sé Pero a ver Aquí, ahora estamos en algo incendiándose Y ya se cambió A un fuego azul Y hay como una imagen atrás, pero no sé. Y miren, no le puedo picar absolutamente a nada. ¿Qué significa esto? Ahora hay otra imagen. ¿Qué significa? No tengo la más remota Ah, ahora sí si le puedo picar. Ok. Ahora estamos... Hulk. Ok, si le vuelvo a picar. Ahora estamos un señor con tres ojos. ¿Estarán dando un mensaje? Ah. Se está poniendo solo, yo no estoy haciendo nada Solito Esta página solita se está actualizando Realmente no estoy haciendo yo nada Me llevo a un canal extraño Que se llama Lost Memory 423 Y hay cinco videos Ok, este video solamente tiene 2, 4, 6, 7 Vamos a ver uno, el más cortito, el de 10 segundos El primero que se llama Void No tengo idea de qué está ocurriendo aquí, no tiene nada más que esos videos Ok, fantasmitas, pues este video lo comencé confundida y lo terminé confundida No sé de dónde salió este canal que dice que no publica nada, solamente tiene sus videos No es nada parecido con lo que tenía hace unos años que hay varios videos tratando este sitio ¿What? ¿Ustedes entendieron? Yo no Al principio no entendí y al final tampoco y bueno, esto ha sido todo por este extraño video el día de hoy. Espero que les guste. Si tienen uh, más retos así de métete de esta página, esto que lo otro, mándenmelo a Instagram, ahí por DM, y yo les tomo screen para que ustedes aparezcan aquí y pues hago el reto que ustedes me digan. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos. Bye.